Hola amigos cómo están espero que estén de 10 acá estamos nuevamente con un nuevo video de minecraft sí y bueno vamos a hacer una nueva casa el lugar que me tocó fue este no tengo ni idea cómo se cambia de lugar para otro lado no tengo ni idea de eso y bueno espero que les guste este video y vamos a empezar a hacer la casa eh, esta va a ser una casa eh, no sé cómo va a ser pero bueno acá la vamos a hacer y bueno Vamos a hacer todo lo que viene siendo base. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a ir poniendo todo lo que sea. La voy a hacer de color. Mmm, la voy a hacer de color madera, la casa. Pero una madera linda. O sea que. Puede ser esa madera. Y bueno. Y ahora lo que sí voy a hacer es la base. Que. Voy a romper toda la base. La base la voy a hacer de color capaz que la haga de color blanco. A ver, vamos a seguir, acá tengo comida, así que... Bueno, a ver, esta nieve como que me molesta un poco, pero bueno, no importa. Espero que les guste este video, eh, va a ser una casa linda supongo. Hasta pedazo de mierda. Ay, no puedo ser tan inútil. Ahí está, a ver ahora. Yo, esta nieve. Bueno, a ver. Qué pedazo de porquería de mierda. Es muy difícil controlarla con un teléfono. ¿eh? No me quiero imaginar cómo es con la computadora. Bueno. Si yo tuviera una computadora como la gente, no, pero tengo un pedazo de mierda que no anda. Literalmente, chicos, les voy a contar. Literalmente, instalé Minecraft en la computadora mía que yo tengo. No es una PC, es una Netbook. Le bajé los gráficos. Todo, todo, todo, todo, todo le bajé. Y aún así no andaba. Qué pedazo de mierda. Pero bueno. No me andaba, boludo. O sea, no lo podía creer que no anduviera. Eh, ya nomás le pongo, porque puede ser que me pierda, ya nomás le poner lo que viene siendo base, piso, ¿no? Porque me voy a perder como está todo de color blanco ya esto. A ver, la casa, como dije, iba a ser así. Este viene para acá. ¿Qué está ¿Qué gusta? Este viene, bueno ahí le puse uno sin querer, pero no pasa nada, es un juego. Así que le damos acá, justa, justa. Y va a ser una entrada sencilla nomás. No, no. no tiene que ser por tan elegante. Otra más. Y ahí. Le damos, le damos, le damos. Le damos, le damos. Ahí está, justa. A ver hasta dónde. Justa, justa, justa y justa. Muy bien. Así está quedando la base, chicos. Así va a ser la base. Vamos a ir para arriba. Así va a quedar, así que bueno, vamos a seguir dándole y voy a sacar todo eso y ya voy a poner base. Acá estamos full base, acá ponemos la última eh, cosa y bueno, así me quedó lo que viene siendo base. Mm, sí, quedó como yo quería exactamente. Ahora lo que vamos a hacer es poner pared y la casa va a ser, sí, de madera va a ser. Y bueno, vamos a empezar a poner lo que viene siendo la pared y ya capaz les dejo listo lo que vienen siendo las ventanas mm, puede ser que deje listo las ventanas van a ser unas ventanas bastante grandes ventanales vienen siendo eh, sí nos vamos a hacer así, a ver si me, como yo quiero que salga eh, uh -huh. bueno vamos a poner todo lo que viene siendo para ahí y vamos a darle perro Gente, no olviden suscribirse, darle like al video y compartir y comentar cualquier cosa que se le ocurra Bienvenidos sean chicos, no hay problema El techo no va a ser del mismo coso de madera sino que va a ser diferente, otro color de madera Va a ser de madera también, pero otro color. Sí, sí, otro color de madera. Va a ser de, quiero que sea una madera, bueno, que sea esta. Viene siendo un poco más oscuro que la que estamos. La, oh no sé, porque estoy hablando en plural. Soy un estúpido. Es un poco más oscura que las que estoy poniendo. No, más arriba, idiota. No, no ahí está bien. Soy enterado Bueno, pero, bueno, sí. Ahí está bien. Ya te van a uh, hay un perrito uh hay un perrito yo amo los perritos acá hay un perrito Es un lobo a ver a dónde vas con Chu? ¿Dónde vas? Vení para acá Ey hey. ¿Cómo, ¿Cómo lo manso? A ver Se me fue el perrito, ¿no? Ah oh, no, está? A ver, no, ¿dónde vas? No te vayas vení, vení, vení. Psh, psh. Ah, eh, ¿dónde está la comida, boludo? Ay, no sé dónde está la comida, boludo. Acá, acá, acá, A ver. ¿Qué gusta? Ay, no, qué pelotudo. A ver, a ver. Alimentar. A ver. Pero venís más cerca, perro idiota de mierda. Ahí está, le doy comida. A ver, sí, aquí. Les voy a poner Felipe. <risa> Toma, forro. Oh, oh, oh. Ah, me encontré un perrito. Le vamos a poner Simba, en honor a mi perrito Simba, que murió hace mucho. Así que vamos a... Lo voy a meter adentro de la casa ¿eh? y se va a quedar acá. Libra acá. Simba, Simba, Simba. Y bueno, acá te vas a quedar. Yusta. Bienvenido. No, no, no, se me va el perro. No, se me va el hijo de mil puta. No, ni mierda. ¿Dónde está? Ah, no, ahí está. Vamos a darle más comida, a ver. Espera antes que se me vaya el Cusco. No quiero que se me vaya el perro, boludo. ¿Se me fue? Uh, se me fue el... Oh, no, asesino mi perro. Qué hijo de puta. Eh, ¡Anda andas comiendo. Buñillo. A ver, eh. soda, soda. Eh, mata. Ahí está. Vamos de nuevo. Justa, justa. Vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, vení, que vos vas a vivir conmigo, porque yo necesito un compañero. Bueno, vamos a seguir construyendo, gente. Me hice un amigo y se llama Simba, pero se llama. Antes de poner lo que viene siendo ahí, voy a poner luces, porque no veo ni mierda. Eh, vamos a poner una luz acá y otra luz eh, por acá. Antes de poner la ventana vamos a, voy a hacer esto. Voy a preparar. Eh, le voy a poner este vidrio. Sí, este, ahí está. Hacemos así. Hacemos así. Giusta, Giusta, Giusta, no, pelotudo ahí no, ahí, Giusta, Giusta, Giusta y ahí está, Giusta. Un poco más grande, obviamente, que quede bien, Giusta y Giusta, Giusta, bueno hay un la pendejo puto. Pero siempre aprieto ahí como un tarado. No puedo, no, no, no, no puedo controlar bien este juego todavía. Es muy difícil. Para, para mí, no sé. Bueno, ahí pongo un vidrio. Eh, acá voy a poner uno bien grande también. Donde está el Cusco. Ay, no, soy una puta. ¿Cómo? Ah, no, qué... No, qué difícil. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no. no. Ay, yo que esta mierda, mierda, Callate vos, perro estúpido. Se la agarraba con el perro. Ahí está, muy bien. ¿Y usted? No, ¿por, por, por qué pongo el vidrio ese que no tengo que poner? Yo soy un, un tarado, soy. Bueno, ahí va quedando. Y acá... Mmm, no sé si poner otro vidrio acá o no. La casa va a ser onda todo junto, tipo monoambiente ambiente, diría yo. Ya que no me, no me di cuenta y no le hice aparte lo que viene siendo la pared. Aunque... Pero bueno. Soy un pelotudo. Voy a poner, voy a poner un coso acá. Voy a poner una librería por acá. Dejen en los comentarios si ustedes leen, porque yo no leo una mierda. Literalmente, yo no leo, gente. Me gustaría leer, pero me da tanta paja leer. Acá hay más cosas de Creeper. Voy a poner este dragoncito por acá. A ver, el cuadro lo voy a poner. Eh, a ver, si me deja... Sí, genial, ahí me quedó. Y acá va a ser la cocina. Cocina, comedor, todo esto va a ser cocina, comedor. Así que vamos a seguir dándole. No sé qué mierda poner, se me bloqueó el cerebro. Ay Dios, qué difícil que es hacer en una casa. Bueno, antes si les está gustando este video, le voy a repetir: suscríbanse, denle like al video, compartan. Ponemos acá, eh, ponemos este que no sé qué es. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Bueno, no sé qué es eso, pero bueno, yo lo dejo ahí. <ríe> y bueno, amigos, así quedó la casa. Así que bueno, vamos a entrar. Giusta. Acá está la pieza, Giusta. Y acá la cocina, comedor, todo junto. Así que bueno, esta es la casa. Y bueno, eh, me quedó. Allá está mi hijo Simba. Así quedó la casa. Espero que les guste. Vamos a ir para afuera. Espero que les guste lo que es por dentro. Vamos a ir para afuera. Así está por fuera la casa, gente. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Espero que le den like, que comenten, que compartan. Alguna otra opción, déjenme algunos comentarios. Los voy a estar mirando, respondiendo. Así que bueno, gente, nos estamos viendo en un próximo video. Así que bueno, nos vemos. Bye, bye.